Hola, uh. Amigos como es tan bueno después de tanto tiempo aquí traigo un nuevo creepypasta espero les guste este es un poco distinto al resto con la diferencia de que es una historia en tercera persona aclaro es inventado espero les guste mucho vamos a empezar el siguiente. Esta leyenda se llama el ojo de la oscuridad una adolescente de 14 años llamada Sara invocó al ojo de la oscuridad y fue poseída por él creyendo que estaba haciendo un hechizo para que se cumplieran sus deseos lo que realmente estaba haciendo era un un ritual diabólico sala el ojo de la oscuridad vaga por las escuelas del mundo como una niña común y corriente que al pasar el tiempo le dice a sus amigos o compañeros sobre un hechizo que cumplen sus deseos desde tener riquezas infinitas conquistar al chico o chica que le gusta pasar con buenas calificaciones etcétera ella al convencer a cinco compañeros de clase a hacer el ritual diabólico les dice que no les puede decir a nadie porque serán malditos para siempre y no se le cumplirán sus deseos pero que hay una manera de salir que si quieren salir solo háganselo saber los chicos y chicas al dormir o antes de dormir comienzan a tener experiencias paranormales como sentir que los miran con mucha rabia o que los tocan molestan y cosas así ellos le dicen que se quieren salir ella les da dos piedras y una hora exacta y que van a hacer y ahí es cuando entra su habilidad que es desaparecer a personas como si nunca hubieran nacido borrándolas de las mentes de todos sus conocidos si la persona que quería salir no lo hace ella le aparece con la apariencia real su apariencia real es la de un espectro de ojos amarillos tiene un ojo en la boca cabello hasta la cintura de chaqueta celeste y falda blanca para obligarte que hagas lo que ella te dijo la única manera de adormecerla es amarrarla con una cuerda roja e iluminarla con un rayo de luz una vez hecho esto las personas que hicieron el ritual cultivo y fueron borradas regresan ya que adormece este o venciste a Sara Sara desaparece como si nunca hubiese estado en la escuela y la única persona que la recuerda es el que la adormeció venció Chido, de verdad quedé fascinado. Cuéntenme cuáles son sus opiniones, qué cosas de las que vimos se les antojó, se les hizo lo que se les hizo muy interesante. Pueden ponerlo aquí abajo en los comentarios. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós, o como dicen aquí en Argentina del Suramérica, nos veremos hasta la próxima. Y Sayonara. Soy Mate. Espero que el video les haya gustado.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 ya que su deseo era junto a él está, no mando que orgulloso por siempre del está, terminando esta historia en paz y felicidad.